Natacha Haidt murió en circunstancias poco claras. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, aseguró que la justicia está trabajando mucho en el caso a nivel nacional y manifestó que tiene esperanzas de que la causa se clarifique. Trabaja para ayudar a clarificar estos hechos capacitando a las distintas áreas. El ministro formuló estas declaraciones en Radio La Red al ser consultado sobre la muerte de la conductora y modelo, ocurrida el sábado pasado en un salón de fiestas de la localidad de Benavidez. Siempre, en algún punto, conmociona la muerte de personas y sobre todo, en circunstancias poco claras. Sostuvo el funcionario por lo que aseguró que la justicia está trabajando y que tiene esperanzas de que se clarifique. Garabano precisó que por lo que vio en los medios el deceso se produjo en circunstancias poco claras y puntualizó que existe un problema grave en Argentina, porque a veces no se logran esclarecer algunos hechos. Por este motivo, indicó que desde el ministerio se ha trabajado mucho en eso, lo mismo en la justicia a nivel nacional. ha hecho un fuerte trabajo en tratar de vincular fuertemente la capacidad de investigación entre las fuerzas policiales y las fiscalías, por ejemplo, para la capacitación», dijo. Y citó entre los avances el entrecruzamiento de información vinculada a delitos de abuso sexual, de tecnología, etc., Definen las próximas pericias que se realizarán en el cuerpo de Natacha. Los estudios pendientes sobre muestras de sangre y orina se llevarán a cabo en laboratorios situados en Munro y en la ciudad de Junín. También restan los peritajes genéticos,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 Voceros judiciales informaron los fiscales Sebastián Fitipaldi y Diego Callegar y resolvieron que los estudios se realicen en dependencias del Ministerio Público. Algunos en un laboratorio situado en la localidad bonaerense de Munro, y los ADN posiblemente en otro de la ciudad de Junín.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 Que alcanzó a registrarla agachada sobre una mesada de la antesala del baño que hay en la planta alta de ese salón y que está junto a la habitación donde luego murió. La la la Según las fuentes, esa cámara ubicada en la planta alta enfoca un pasillo que da a la puerta de una antesala que quedó abierta, momento en que se ve a Hyde por el reflejo de un espejo, Sobre la otra mesada que hay en la planta baja de Sanadú, sobre la cual algunos de los testigos dijeron que se armaron líneas de cocaína para el consumo de los invitados. Los voceros dijeron que no hay imágenes, ya que allí no apuntan las cámaras, es uno de los puntos ciegos.